Todos los que sufren de adicción al alcohol y a las drogas están en el mismo bote. Con tratamiento adecuado, usted puede llegar a Puerto Seguro. Para el tratamiento de las drogas y del alcohol, llame al 1-800-662-4357.